Los clones de sombra, claro a Jiji, ahora todos tomen una espada de madera, peleen hasta que queden 100, los clones gritaron ahí, después de unos minutos los clones se reducieron a 100, ahora que a Jiji... Bien ahora el Naruto original peleará contra tres clones de sombra a la vez, los recuerdos de los clones de sombra se pasan al original entre más desaparezcan, más habilidad tendrás con la espada, es igual con los Jutsus por eso lograste dominarlos tan rápido, bien ahora Naruto empieza, un clon fue de frente hacia Naruto dando un golpe vertical el cual Naruto esquivó con dificultad, Naruto le dio un golpe fuerte en la espalda al clon desapareciéndolo al instante, los dos clones restantes se abalanzaron sobre Naruto. Naruto, un golpe se dio hacia la cara de Naruto, en el último momento Naruto lo logró esquivar, pero no se dio cuenta que el otro clon ya estaba al costado suyo, gracias a su descuido el clon le dio un golpe en el estómago dejándolo sin aire, Naruto cayó en una rodilla respirando pesadamente, unos segundos después vio que una espada de madera se dirigía a su espalda, rodó rápidamente hacia la derecha mientras sostenía la espada con las dos manos, el segundo clon que estaba al costado de Naruto, dio un golpe golpe hacia su cuerpo. Naruto que aprendió de su error ahora estaba alerta a todo, se agachó rápidamente, aprovechando el momento Naruto le dio un golpe horizontal al pecho el cual lo hizo desaparecer, Naruto y el último clon estaban frente a frente mirando los ojos del rival con precaución, de un estallido de velocidad el clon, dio un golpe vertical hacia la cara de Naruto, de un paso hacia un lado el golpe fue esquivado con facilidad, Naruto rápidamente dio un golpe hacia la pierna del clon, el clon saltó, así el golpe pasando de largo. Naruto el cual estaba de espalda gracias al fallido golpe recibió un golpe en la espalda, en menos de un segundo el clon preparaba otro golpe, Naruto giró al instante solo para ver cómo la espada de madera venía hacia su cara, con solo reflejos logró esquivar el golpe aprovechando el asombro de su clon, dirigió la espada hacia el estómago viendo de lleno en el clon, el cual desapareció. Unos aplausos llamaron la atención de Naruto, era Madara, ¿Qué pasa Madara Jiji? Nada Naruto solo estoy orgulloso de ti ¿Qué pasa Madara Jiji. Nada Naruto solo que estoy orgulloso de ti, pudiste ganarle a los clones al primer intento eso es algo asombroso. Naruto agrandó el pecho mientras decía gracias Madara Jiji, pero no te sientas orgulloso aún, tienes que acabar con los 97 clones restantes. Naruto se desinfló al escuchar la suma de clones, mientras Madara reía. 5 meses después. Naruto después de entrenarse dirigió a dar una ducha, hoy es un día especial para él, hoy era su cumpleaños Setsu y su abuelo, ya estaban esperándolo para comer juntos, Naruto salió hacia el lugar de su fiesta vistiendo una camiseta de cuello alto, un pantalón azul con vendas envueltas en sus espinillas y unas sandalias shinobi negras, al llegar vio a Setsu y a su abuelo junto a mucha comida, Naruto se sentó y empezaron a hablar y comer. Horas después. Bueno Naruto creo que es hora de los regalos. Ya es un poco tarde y mañana empiezas nuevo entrenamiento, ¿de verdad? Claro de hecho un regalo es para el nuevo entrenamiento, bien vamos a abrirlos dijo Naruto con una sonrisa. Bien Naruto, mi primer regalo es esto mira, Madara sacó de un estuche una espada reduciente, la hoja negra como la noche, mientras el mango era blanco con el símbolo del clan Uchiha en el centro del mismo mango, wow Madara Jiji, en serio eso es para mí? Claro que sí, si Naruto. Esta espada es de mi difunto hermano Izuna Uchiha, por lo cual ahora es de tu propiedad. Gracias, Madara Jiji, la cuidaré muy bien. Ahora mi segundo regalo, segundo. Claro, este es para tu nuevo entrenamiento en dos meses. Madara sacó de debajo de la mesa una caja algo pesada. ¿Qué es eso, Madara Jiji? Bueno Naruto no me habías dicho que querías aprender Fuinjutsu, si así es Madara Jiji, bueno este es un estuche de Fuinjutsu, con él podrás aprender a crear sellos, Naruto en un movimiento rápido abrazó a su abuelo mientras decía, gracias por todo Madara Jiji te quiero mucho, yo también Naruto, después de unos segundos Setsu hablo, bueno es mi turno de darte un regalo Naruto, me darás un regalo Setsu. Claro porque no, ven mira son pergaminos que encontré de varios jutsus de aire, tierra y rayo también vienen pergaminos de sellos para que los aprendas, lo dijo con una gran sonrisa, gracias setsu, no hay problema Naruto, bien Naruto es hora de que vayas a dormir mañana Entrenarás con tu nueva espada para acostumbrarte al peso y en dos meses aprenderás sellos, ahí dijo Naruto yéndose al, al día siguiente. Naruto estaba frente a Madara, bueno Naruto ahora vas a pelear contra 10 clones, con la espada que te regale el otro día, ¿entiendes? Claro Madara Jiji, bien. Los clones se posicionaron y Madara gritó: empiecen... Dos clones se dirigieron hacia Naruto con intención de matar, Naruto dio un paso hacia atrás dejando pasar los dos ataques de los clones, de un estallido de velocidad Naruto le clavó la espada en el corazón a un clon, volteando rápidamente Naruto vio una espada acercarse justo a su cuello, se agachó y rápidamente dio un corte horizontal cortando la cabeza del clon haciéndolo desaparecer, cinco clones salieron de sus posiciones dirigiéndose hacia Naruto, Naruto con facilidad Esquivó la primera estocada hacia su corazón para después cortar la cabeza del clon. Un segundo después, otro clon le trató de dar un corte en el pecho, pero antes de que se diera cuenta, ya tenía una espada en su corazón. De parte de Naruto, desapareciendo en el acto, dispuestos a ganar dos clones, dieron un tajo horizontal al mismo tiempo. Sonrieron como tontos, ya que era casi imposible esquivar el corte. Grande fue su sorpresa cuando Naruto pasó por en medio de las dos espadas, asombrado no notaron a Naruto que creó un, un clon de sombra dando un corte limpio a la cabeza de los clones, Naruto junto al clon se dirigieron hacia los últimos cuatro clones que quedaban, de la sorpresa que Naruto atacará, no se pudieron defender así su clon y él ganándoles en cuestión de segundos con cortes limpios en la cabeza. Genial Naruto parece que manejas bien la espada solo, que le falta que te acostumbres a su peso. Algunos movimientos son lentos pero hay tiempo para eso, a practicar Naruto. Dos meses después. Bien Naruto hoy terminamos de entrenar con la espada está claro que estás al nivel de un jounin con la espada en este momento, así que pasaremos al siguiente entrenamiento Fuinjutsu, necesito que hagas 200 clones de sombra y los dividas en grupos de 50. ¡Ay Madara Jiji! Bien ahora el primer grupo trabajará en la caligrafía, para el Fuinjutsu la caligrafía es algo necesario, el segundo grupo leerá el volumen 1 de Fuinjutsu. El tercer grupo que ahora será de 100 clones leerá sobre la importancia de los sellos y todas sus funciones, ¿entendieron? ¡Ay! Gritaron al unísono los clones, ¿y yo qué hago Madara Jiji? Naruto tú vas a meditar los recuerdos que sé. te pasarán son demasiados y te dolerá la cabeza, así que ponte cómodo. Cinco meses después. El quinto año se avecina. Bien Naruto de hoy en adelante tendrás que entrenar todos los días con el Sharingan activo ¿entiendes? Sí. bien ahora coloca chakra en tus ojos y el Sharingan saldrá al descubierto, oye Madara Jiji ¿para qué sirve el Sharingan? El Sharingan te permite copiar Jutsus, ver con más claridad, crear Genjutsu, anticipar golpes entre más. Anticipar golpes. Si Naruto de eso se tratara este año el Sharingan es como un músculo entre más lo uses menos chakra requerirá y te cansarás menos si lo usas, pero aún así no es bueno solo confiar en el Sharingan eso lleva a ser arrogante, solo por pensar que al tener el Sharingan eres mejor que las otras personas, eso lleva a la muerte, dejando de lado esto te enseñaré el puño interceptor de los Uchiha pero mi propia versión mejorada, ¿entendiste? si Madara Hiji entendía la perfección. Resumen del quinto año. Naruto todos los días tenía activo el Sharingan durante el entrenamiento, poco a poco no le gastaba tanto chakra, también le enseñó el puño interceptor de los Uchiha, solo que mejorado por Madara, gracias al buen entrenamiento en solo un año logró dominarlo y pelear contra 10 clones de sombra a la vez algo muy impresionante. También Madara le enseñó a implementar el Sharingan a su estilo de Kenjutsu, haciendo a Naruto una mayor amenaza con el Sharingan, ya que podía predecir los movimientos y contraatacar con rapidez en el mejor momento, dañando puntos vitales con su espada. El año terminó y con él también su entrenamiento de Taijutsu con Madara. Sexto año entrenamiento de elemento Madara Jiji. Si Naruto, ¿este año que entrenaré? Este año es algo especial Naruto, ¿especial a qué te refieres? Lo que entrenarás no es algo fácil de controlar, entonces me dirás que entrenaré lo dijo Naruto con emoción en su voz te enseñaré a dominar el estilo de madera, como te dije ya hace tiempo el estilo de madera o mokuton es capaz de suprimir el poder del bijuu más fuerte, por lo cual también es difícil controlarlo. Pero tiene que ver con el tema sepsu, la fiesta en sí no. Sino el motivo de la fiesta, el motivo por el cual se celebró la fiesta, fue porque gracias de pruebas de sangre que se juntaron por error se supo que Tsunade Senju y el actual Okage, Minato Namikaze el padre de Naruto. Son madre e hijo. Espera espera Setsu déjame comprender, ¿me estás diciendo que Naruto es descendiente de Asirama? Exacto no es descabellado pensar que Naruto heredó el Mokuton por parte de su abuelo Asirama. Madara estaba impresionado cuanto menos por saber que Naruto era nieto de su mejor amigo Asirama Senju. Oye Setsu y por qué no me habías dicho esto. Jeje lo olvide, mientras una gota estilo a mí me caía de la nuca de Naruto y Madara. Bueno, cambiando de tema, Madara, aquí están los pergaminos que me pediste sobre el Mokuton. Oh, gracias, Setsu. Ahora, Naruto, ven al campo de entrenamiento. Voy enseguida a Madara, Jiji. Bueno Naruto, como ya lo dije Naruto tu supelemento es capaz de suprimir hasta el biju más fuerte, por lo cual también es difícil controlarlo, así que tienes que ir poco a poco aprendiendo técnicas, por eso nos estamos tomando dos años de práctica ¿entiendes? Claro a la perfección, entonces empezaré por una técnica básica de mi supelemento para acostumbrarme, ¿a eso te refieres? Si a eso mismo me refiero. Aprenderás el clon de madera, después de que aprendas ese jutsu, aprenderás el jutsu anillo espinoso de madera. Aprenderás jutsu tras jutsu el siguiente más fuerte que el anterior. Ahora intenta hacer el clon. Tras tres horas de intentos fallidos, Naruto pudo al fin hacer un clon de madera, este clon no era perfecto tenía errores e imperfecciones, pero para ser su primer clon era muy decente así que emocionado por el resultado, siguió intentándolo. Después de una semana Naruto tenía dominado el clon de madera, así que emocionado. Fue por otro jutsu tras jutsu para aprenderlos y así poder dominarlos a la perfección. Pasaron dos años y así terminando sus entrenamientos acerca del elemento madera, en esos dos años Naruto aprendió todos los jutsus del pergamino de madera de los jutsus que le copió a su mejor amigo, Asibama. Entre los Jutsus estaba, Jutsu de la zarza asfixiante, hombre de madera, un mar de árboles entre otros Ya más. los dos años habían transcurrido y era hora de aprender algo más, este año sería muy querido por Naruto, ya que aprendería más sobre focas, Naruto amó las focas desde que las aprendió por primera vez, los sellos son tan complicados de aprender y tiene un sistema complejo que los hace súper interesantes, o al menos eso decía Naruto acerca de las focas. Este año por fin serás un maestro en focas, confío en ti y tus clones de sombra, con ellos lo podrás hacer en solo un año, así que será mejor empezar de una buena vez. Empecemos con 400 clones ahora Naruto. 100 clones entrenarán la caligrafía, otros 100 la velocidad con la que hacen los sellos, la velocidad también es importante. Los clones restantes estudiarán el volumen 5, 6 y 7 de focas hasta comprenderlo al derecho y al revés. ¿Entienden? Ahí gritaron al unísono los clones, para después irse a entrenar lo ordenado por Malara. Este año fue relativamente normal, Naruto llegó al volumen 10 de Focas así volviéndose un maestro, casi al final del año. Pero días antes algo malo estaba pasando con Naruto, en un entrenamiento Naruto se desplomó al suelo. Al principio pensaban que era agotamiento o algo por el estilo. Pero... El chakra de Naruto se estaba volviendo plateado con un tono negro, y sus ojos estaban sufriendo cambios. Los tomoes no dejaban de girar bruscamente y sus ojos se estaban volviendo de un tono plateado. Madara sabía a la perfección que le sucedía a Naruto. Pero algo andaba mal. Dime Setsu es el Rinnegan verdad. Sí, pero espera como lo sabes. Eso no interesa dime en verdad está bien, Seksu dejó salir un gran suspiro, ojalá lo estuviera Naruto es un chico especial. Al tener sangre en y también Uchiha puede despertar esos ojos, pero no contamos con sus genes Uzumaki, eso hace que haya un desbalance en su cuerpo. También estamos hablando de un chico de 10 años, no puede soportar esos ojos o al menos los dos ojos al mismo tiempo no. ¿Qué me estás tratando de decir Seksu? Te estoy tratando de decir que la única manera de salvar a Naruto de las manos de la muerte es quitarle un ojo Rinnegan e implantarle un Sharingan. Madara se quedó callado pensando por unos momentos hasta responder. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Son dos. La primera, las habilidades del Rinnegan serán 10% menos fuertes, ya la segunda sexo suspiró y dijo la segunda es que no podrá desactivar el Rinnegan, el Sharingan trasplantado lo podrá activar y desactivar a voluntad, pero por otra parte el Rinnegan no. Por otro lado sus habilidades del Magekyo Sharingan quedarán casi intactas. Casi. Si serán 15% más fuertes, aunque aún no sabemos las habilidades de Naruto con sus ojos, será interesante ver cómo son potenciadas. ¿Cuánto tiempo le queda a Naruto? Máximo una semana antes de que muera gracias al poder de sus ojos. Bien prepara todo, en dos días le trasplantarás uno de mis ojos. Pero Madara morirás en dos años y si trasplanto tu ojo a Naruto, no importa. Dos años es más que suficiente para enseñarle a Naruto cómo controlar sus nuevos ojos, será lo último que haga antes de que muera. ¿Entendiste Setsu? Si Madara, prepararé todo para dentro de dos días. Dos días después. Naruto seguía sin despertar desde aquel día que se desplomó al final de su entrenamiento. ¿Estás seguro de esto Malara? 100% no dejaré que mi nieto muera ahora que estaba tan cerca de terminar su entrenamiento. Además de todos modos, no me quedaba mucho tiempo de vida, creo que he evitado a la muerte muchas veces y en dos años será hora de irme. Bien empezaré con la cirugía serán al menos 5 horas de cirugía y si el chakra de Naruto deja de estar en constante movimiento, tal vez para dentro de dos días despierte. Bien empieza con la cirugía Setsu, bien nos vemos en 5 horas, Madara después de unos segundos cayó inconsciente en la horas después. Espacio mental de Naruto, oye Kurama últimamente no te he podido hablar, por alguna razón, sabes qué está pasándome. Tal vez chico pero no al 100%. ¿Sabes quién es el sabio de los seis caminos? Solo un poco lo único que sé es que fue el creador de ninjutsu y que tenía un doujutsu muy poderoso, creo que se llamaba Rinnegan. Exacto Naruto pero él tuvo dos hijos Indra y Asura, Indra creó el clan Uchiha y Asura creó el clan Senju, al juntar los dos genes se obtiene un poder inimaginable como también los ojos del sabio, eso es lo que te está pasando a ti. Pero eso es bueno no. En parte sí cachorro, pero aún eres un niño de 12 años, tu cuerpo no es capaz de soportar tal poder, y que pasara conmigo. Que le pasara a Amito-chan, Naruko y Menma lo dijo mientras bajaba la cabeza y derramaba unas lágrimas, pues morirías en cuatro días. Pero. Estás de suerte. ¿A qué te refieres Kurama? Tu abuelo y Setsu sabían que te pasaba y hallaron una forma de que vivieras. En serio. ¿Y cuál es? Te quitarán tu ojo izquierdo y te trasplantarán un ojo de tu abuelo. ¿En serio? ¿Mi Jiji hizo eso por mí? Si, cachorro, incluso yo estoy impresionado de que hiciera eso, después de todo, hizo algo bueno en su vida. Si tienes razón, gracias a mi Jiji podré vivir, me esforzaré más para defender a mis pequeños hermanos, y no solo eso, Kurama, seré temido en las cinco grandes naciones, tenlo por seguro. Kurama y Naruto Uchiha ese nombre será temido tenlo por seguro jeje, Kurama sonrió solo como un zorro puede hacer y dijo jaja suena divertido cachorro cuenta conmigo. Pero en fin cachorro, en unos dos días saldrás de aquí así que ponte cómodo, porque queda mucho tiempo para eso. Naruto se recostó en el piso y procedió a quedarse dormido. Fuera de la mente de Naruto, dime Setsu qué tal salió la operación. Dejó salir un suspiro y dijo por suerte salió como esperábamos, solo que su ojo tendrá un cambio más, un cambio más. ¿A qué te refieres? Bueno como ya sabes va a poder hacer las técnicas con un solo ojo. Su único ojo tuvo que cambiar para poder hacer las técnicas, pero como dije antes 15% más débiles. Bien pero ¿cuál es este cambio del que hablas? Bueno en lugar de solo tener unos círculos en su ojo Rinegan, ahora tendrá seis tomoes con un punto negro en el centro, es como decir que evolucionó para hacer la función de dos ojos, pero fuera de eso solo es algo estético. ¿Entiendo y cuando despertará? MMM yo calculo dos días y medio. Será mejor que lo dejemos descansar por un tiempo. Está bien hay que investigar a Akatsuki, aún me arrepiento de crear esa organización, y más de ese bastardo, sexo negro que me controlo por mucho tiempo. Bien andando. Residencia Namikaze. Cocina. Menma, Naruko y Mito estaban cenando en familia, oye Menma mamá ha estado distraída desde hace horas, ¿por qué será? No lo sé Naruko, lleva tiempo volteando a ver la ventana, ¿será mejor si le preguntamos? MMM no creo que nos diga la verdad hay que investigar, está bien hay que hacerlo desde mañana. Está bien. Dos días después, guarida de Madara, Naruto empezaba a despertar, después de dos días de la operación completada, se sentía mejor un poco mareado pero se podría parar solo, cuando se empezó a mover una voz hablo. Será mejor que no te muevas Naruto, oh oh setsu Setsu porque... Estás débil debes reposar al menos una semana, dejó salir un suspiro cansado y dijo está bien Setsu, lo comprendo, pero puedes traer un papel y lápiz, quiero escribir la carta que envió a mamá todas las semanas, bien ya lo traigo, Setsu se hundió en el suelo y después de dos minutos papel y, y lápiz. Aquí tienes Naruto, gracias Setsu. Lo siento, mamá, por no enviarte la carta hace dos días, pero me pasó algo y me tuvieron que trasplantar un ojo, por lo cual no pude enviarte la carta. Debes de estar muy preocupada por mí, lo siento. Atentamente, Naruto. Naruto terminó la carta y la cerró. Bien, Setsu lleva la carta a Kusina Uzumaki. Si Naruto, Setsu se hundió en el suelo y desapareció. Creo que será mejor que me relaje porque seguro que el nuevo entrenamiento será muy duro, después de unos momentos Naruto se quedó dormido. Una semana después, Naruto ya estaba en el campo de entrenamiento esperando a Madara para su nuevo entrenamiento, Naruto tenía una nueva apariencia, ahora su flequillo tapaba todo su ojo derecho el cual era plateado y tenía un nuevo peinado, llevaba una sudadera negra con cuello de tortuga, pantalones negros ambú con vendas alrededor de las espinillas, unas botas shinobi negras y unos guantes negros igual a su abuelo en su juventud, cualquiera que lo verría pensaría que es el mismo Madara, en especial por la madura rojo vino que llevaba encima de su ropa. Después de que Madara llegara procedió a explicar el nuevo entrenamiento. Te enseñaré a usar el Majekyo Sharingan, aunque aún no sabemos cuáles son tus habilidades, las habilidades del Majekyo Sharingan salen a flote a través del tiempo por eso lo tendrás siempre activo, será más rápido saber cuáles son. Ahora sabiendo esto empecemos con el Rinnegan. Yo también lo tengo así que sé algunas técnicas las cuales te puedo enseñar, pero también como el majequio es con tiempo y teniéndolo activo, una voz te susurrará las técnicas con el tiempo así las descubrirás. Espera como tienes mis ojos Madara Jiji. Bueno en mi última batalla con mi amigo Asirama, le robé un poco de su carne y las volví células, así las junté y lo pude desbloquear, pero eso no viene al caso. Volviendo con el entrenamiento te enseñaré una técnica. Muy efectiva para defenderte o atacar, se llama Shinra Tensei, usar la afinidad de gravedad para usarla. Primero trata de poner chakra que no conozcas hasta ahora y expulsarla por tu mano, Naruto duró al menos una semana en mover algo pequeño con el Shinra Tensei, después de un mes pudo disparar una onda gravitatoria muy fuerte capaz de matar a alguien. Así pasó el tiempo y las habilidades de Naruto en el primer año que pudo dominar del Rinnegan fueron el camino Deva, el camino Asura, el camino humano y el camino humano, todos los pudo controlar a la perfección. También aprendió varias técnicas como, Bansotenin, Chibakutense y entre más. En el segundo año descubrió que podía usar el Kamui y era realmente bueno en eso y el Amaterasu también, otra técnica que no se le daba del todo mal era el Tsukuyomi. Por último su técnica más poderosa que aprendió al final de año, el Susano. El susano de Naruto era algo extraño y tétrico por lo que dijo Setsu, pues este era de un color negro plateado, y tenía pelo largo blanco hasta la cintura, y la armadura del susano era rojo sangre, y su arma principal son dos guadañas o cuatro en caso que el portador quiera. Los dos años habían pasado y con ello la vida de Madara, él se encontraba sentado en su trono y Naruto enfrente de él llorando. Naruto es hora de que me vaya, he burlado a la muerte por mucho tiempo. Pero me voy feliz de saber que hice algo bueno en mi vida, lo último que te pediré es que lleves al clan Uchiha a su punto más fuerte, y respetado de Konoha y las cinco grandes naciones. Claro que sí, Madara Jiji, entre tartamudeos respondió Naruto, bien jeje, sé que no estaré en tu cumpleaños así que adelante los regalos. Acércate. Madara le dijo a Naruto, al lado de Madara había una caja grande, te regalaré algo con el cual siempre me tendrás contigo lo puedes abrir, al abrir la caja Naruto se quedó con la boca abierta y más lágrimas salieron de sus ojos, Naruto se paró y abrazó a su abuelo y dijo. Siempre lo usaré Madara Jiji tenlo por seguro, jeje me alegro Naruto al terminar esas palabras, Madara Naruto, Naruto lloró por una hora hasta recuperar la compostura, sexu vamos a hacerle una tumba. Bien Naruto, después de varias horas Naruto terminó de cavar una tumba, y con el estilo de madera hizo un ataúd hermoso, después de varias horas más Naruto decidió emprender su aventura, pero antes de eso tenía algo que hacer, Naruto fue hacia la caja, y se colocó una gabardina negra con sus extremos donde termina la cintura eran más largos hasta casi las espinillas, unos guantes negros, pantalones negros ambos con vendas alrededor de sus espinillas y unas botas shinobi, se colocó la armadura usada por su en varias guerras, a diferencia de la suya, la de su abuelo dejaba al descubierto la espalda, dejando ver el logo. Uchia se colocó la espada de su abuelo Izuna en su cintura. Y del fondo de la caja sacó el Gumbai de su abuelo, pegado a él con una cadena, estaba una guadaña. Después de apreciarla por unos momentos, se la colocó en la espalda, entrelazados uno con otro, listo para irse. Setsu gritó Naruto. Después de unos momentos, Setsu salió del suelo. Si Naruto, ¿cómo sigue Kiri? Siguen en guerra creo que es buen momento para ir, le queda poco a la guerra pero los de la línea de sangre tienen las de perder. Bien vámonos a Kiri.